Estamos, yo creo que, eso, míralo tú ahí, yo creo que estamos, hola, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, yo creo que ahí nos están escuchando entonces, vamos a ver Andrés, ¿tú qué crees? Tenemos que sí, vamos mira, a Exacto, mira, mira ahí en tu Facebook, en tu Facebook, entonces en este momento, a ver si, eh, exacto, abre la, eh, donde te en las notificaciones y yo creo que ahí estamos vamos a ver creo que sí perfecto hola si nos escuchan ahí por favor necesitamos que en este momento nos vayan eh, exacto nos vayan diciendo si tienen un buen retorno pues bueno ¿Cómo estás Andrés? Bien Andrés hermano, muy ¿Qué tal? Bien. muy contento de estar aquí ¿Qué? nuevamente. ¿Qué tal todo? Para conversar bien. bien ¿Mucho bien? corre-corre o no? Un poquito, llegamos sobre el tiempo, pero llegamos, ¿Sí? aquí estamos pues para conversar con, con todos ustedes este ratico y esperar hacerles algún aporte importante, al menos uno. Perfecto. De su ejercicio, la yo, yo creo que sí, esta, esta, esta es una, una sesión realmente muy esperada, sabes sí. que nos preguntaban mucho por, por inbox y, y por mensajes que nos llegaban directo a, pues a SoftSeguros, uh -huh. a todas las redes sociales de SoftSeguros, pues estaba muy expectativa, pues la gente tenía mucha expectativa, tiene mucha expectativa con lo que va a haber. Okay. Yo sé que suena neuroventas, que tú eres sí. el experto en no sé qué, un poco, de, sí, digamos que términos digamos, muy sofisticados a veces y, y, y, y tecnicismos, pero esto es un tema que... que con tu ayuda pues nos vas a ayudar a, a, a aterrizar sobre todo vale. a la gente que nos dedicamos a la parte comercial ¿cierto? Listo, sí, digamos que lo, lo que te decía Andrés cuando estábamos pues como pensándonos uh -huh. la charla sí. el tema del neuro es vendedor pero, pero igual hay que tener mucho cuidado con los neuro o sea eso más que neuro es, es, es comportamiento del consumidor comportamiento sí. humano y, y es como aprendemos nosotros a leer ese comportamiento humano y lo podemos usar para, para nuestro beneficio o el beneficio empresarial Perfecto y vamos saludando Jorge Iván León se acaba de conectar, muy bien, hola Jorge, eh, si nos escuchas por favor ahí corazoncitos. Ahí Perfecto. Eh, exacto, y la gente también nos están viendo en Instagram aquí también en este momento, así que un saludo para toda la gente en Instagram eh, que se está conectando allí. Eh, World Make Assist de la ciudad de Miami se acaba de conectar, un saludo para ellos. Ahí está también Natalia Sánchez reportando Sintonía, José Mexis, ¿verdad? Colócalo José por aquí Mexillo. como eh, ah bueno. Ah. Sí, Mexía, Hola, Orlando. Perfecto. Bien, un saludo bien. para toda la gente que se está conectando. Pues bienvenidos. Ahora sí, yo creo que estamos haciendo un poco de tiempo mientras la gente se empieza a conectar y pues digamos que ahora sí la apertura oficial de este espacio que se llama Academias Seguros. Academias Seguros. Academias Seguros. Por segunda vez nos vemos contigo. Sí, Jorge. hace que dos meses un poco más. Hace más, sí, más o menos un poco más de dos meses, entre dos y tres meses, inauguramos este espacio sí. que se ha convertido en un espacio muy importante para toda la gente, no solamente los agentes de seguros de Latinoamérica, sino la gente que está asistiendo hoy, que no vende seguros, pero que se dedica también, digamos, en términos comerciales a su actividad, pues está conectada porque esto es una actividad que, o un tema más bien transversal sí. a muchos, ¿verdad? Sí, eso, eso cabe cabe desde pues, de, de que estés trabajando. La parte comercial desde que estés vendiendo, pues, estás, estás adelante. Ahí está. Pues, está relacionado, pues con, pues, con las neuroventas o con el comportamiento humano. Ok, digamos. perfecto. Bueno, digamos que, que el planteamiento mío hoy es aprovechar este rato para conversar acerca de, bueno, de, de las neuroventas. Ajá. O del comportamiento humano en, en las ventas. Así y es. quiero hacerlo, digamos, que como, como dos temas. Desde de la diferenciación entre el cerebro masculino y el femenino, uno. Somos, somos diferentes. Es decir, para las ventas también somos diferentes. Para las ventas somos ¿sí? diferentes, ¿cierto? ¿Cuántos pares de zapato tienes vos? ¿Cuántos pares de zapato tiene sí, sí. una mujer? Entonces, okay. ahí, ahí ya, desde, desde ahí ya en el ejercicio de la compra y, y el consumo so, somos diferentes. Okay. Mirarlo desde ahí mirarlo también desde, desde un poco desde la teoría de los tres cerebros, que hace algunos meses que hablamos del miedo, pues la, la traje de colación cortico en la charla, en okay. donde pues tenemos que, que ver con qué cerebro nos queremos comunicar, a qué cerebro le queremos hablar y, y de qué manera conversamos con esos cerebros. Listo. Perfecto. Ya saben, entonces a toda la gente que se está conectando, comparta esto con sus redes sociales porque, bueno, es un tema realmente muy importante. Como lo decía Andrés, eh, es un tema que nos toca a todos, básicamente. Uh -huh. Bueno, es decir, particularmente digamos que lo estábamos pensando para la gente que, que se dedica a las ventas, uh -huh. al tema de ventas. Sin embargo, yo creo que uno como persona y como profesional también se está vendiendo, entonces, es que, es que, que aplica sea, para todo. O sea, uno está vendiéndose todo el tiempo, desde, desde, desde, desde lo particular. De hecho, hay un okay. tema que se llama el, el, lo que es la marca personal. La marca personal, O sea, okay. tú, tú, tú desde tu identidad estás vendiendo ¿Sí? eh, como docente, en, en, en, en mi caso particular, ¿cierto? Que uh -huh. trabajo en la docencia o, o como como consultor o, o como esposo, como novio, o sea, uno se está, se está vendiendo todo el tiempo, porque es que si usted en su relación de pareja no, no es vendedor, pues seguramente puede llegar alguien más vendedor que usted y, y, y le quitan su pareja, entonces el, el ejercicio de venderse es, es inherente al, al éxito en la socialización en las relaciones sí. humanas y digamos que en los negocios, en todo esto que, que podemos estar trabajando. Ok, perfecto. Así que, bienvenidos, Eje Cafetería Soft Club. Eh, Lucy se acaba de conectar, la gente de FIDIA, Asesor de Seguros de Unión, eh, Guilloto6411, bienvenida a toda la gente que se está conectando allí, tanto la gente que nos está viendo eh, en Facebook, que es nuestro canal oficial para este tema de Academia Soft Seguros, y eh, el nuevo canal que estamos inaugurando hoy con un, Facebook, con un Instagram en vivo, también a partir de hoy, y me alegra que sea contigo nuevamente, Andrés, porque bueno. este espacio lo abrimos contigo y pues seguimos abriendo nuevos canales con un tema tan interesante como las neuroventas. Bueno, bueno para empezar ahora, sí, pues a mí me quedan las dudas. Eh, neuroventas, ¿eso con qué se come? ¿Qué es, Andrés? Pues neuroventas, digamos, es, es, es lo que decíamos ahora, todo lo que tiene que ver con neuro, ahorita suena un montón y, y, y la investigación que se ha hecho sobre el cerebro A. Ah, ah, ah, ha logrado encontrar unas, unas cosas interesantes, digamos que es una evolución en, entre lo que es la, la psicología, el estudio del comportamiento sí. humano, pero ya referido también a lo biológico, okay. a la biología, porque vos sabés que la psicología puede cambiar rápidamente la forma como nos relacionamos, nos comportamos, las tendencias, la, las generaciones, ¿cierto? Pero la biología sí se toma mucho más tiempo para cambiar, entonces. Cuando tú te refieres a la biología y en este caso a los neuro, pues digamos que puedes tener mucha más certeza y confianza en, en la forma en como tú vas a asumir tus relaciones, en el caso de, la, de las ventas y de, y de los neuro. Entonces, vemos que neuroventas es como hacer uso de ese conocimiento científico, del conocimiento que nos ha dado la exploración del cerebro humano, dirigido a las ventas, okay. a cómo, cómo podemos vender. Entonces... Quiero empezar hablando sobre la teoría de los tres cerebros, eso es de un doctor por allá en los años 70, McLean, okay. es una teoría que si bien ya ha sido reevaluada, uh -huh. o sea, si, si hay médicos escuchándonos, pues eso, eh, hay, hay que hablar con, con, con la verdad en ese sentido, digamos que el, el, la teoría ha sido reevaluada, no es que haya tres cerebros independientes como tal, ¿cierto? pero, pero cuando MacLean hacía esa diferenciación de que teníamos tres cerebros, pues eso eso hace unos aportes interesantes para el entendimiento mismo del cerebro. ¿Tres o sea, secciones o okay. qué? Sí, entonces... No físicas, sino... él, él, él, él las distribuía físicamente, pero se han hecho más investigaciones y se ha encontrado que, esas, que esos tres cerebros están todo el tiempo interconectados. Okay. O sea, que, que uno no sería nada sin el otro. Perfecto. Sin embargo, la, la división no, nos, nos, nos facilita la forma de entender al, al ser humano. Entonces, arrancamos con la parte superior del cerebro. Así es. Es la corteza cerebral el neocórtex, es la parte digamos, externa del cerebro. Okay. Y esa parte externa del cerebro es exclusivamente humana. Y, y, y es exclusivamente humana y es una parte que es, que es nueva, entre comillas, tiene unos 40 millones de años, más o menos. Nueva, sí, muy es, nueva. Nueve, nueva, nueva. <risa> es decir, yo tengo 32 años, <risa> sí, soy... Exacto. Mejor sí. dicho, digamos, en la, en la evolución humana, 40 millones de años, pues es, sí. es, un, es un tiempito interesante, pero, pero frente a, a los... 200 millones de años que puede tener la, la parte más interna del cerebro pues tenemos que hay una diferencia okay. ahí, ahí entre los diferentes cerebros entonces esa corteza cerebral es la parte superior del cerebro es la parte que nos da a nosotros los seres humanos esa posibilidad de ser creativos okay. ¿sí? esa posibilidad de de discernir de pensar ahí está todos los juicios morales ¿cierto? ahí está todo el tema de de la creatividad como tal y es y es el cerebro que está, es el cerebro donde está la conciencia y es el cerebro que en términos de consumo, en términos de compras, está buscando digamos, buenos precios, calidad, ¿cierto? Eh, ¿Eso lo hace consciente o conscientemente? Consciente. Conscientemente, conscientemente okay. ¿cierto? Neocórtex. neocorte la parte superior del cerebro. Okay. Eh, es, es infiel neocortes es sí infiel en términos de, de, de, de las relaciones con el cliente, si sí, sí, yo, como, yo como empresa me relaciono con mis clientes a partir del, del neocortes o sea, a partir de darle muy buenos precios, o a partir de darle muy buenas promociones o darle productos de muy buena calidad ¿Ese es el que se le activa a todas las mujeres con las promociones? Ese bueno, no, muchos, no, no, no, no, ese no, o sea, no. Ese, ese, ese, ese, ese lo dejamos más, okay. más adentro, sino que lo que te quiero decir y les quiero contar a los, a los que nos están siguiendo es que si tú estableces una relación con tu cliente a partir del neocórtex, okay. buena calidad, buen precio, ¿cierto? Que es lo que no hace consciente. Pues si llega a otro proveedor con buena calidad y buen precio, pues inmediatamente tu cliente se te va. Infiel. Es infiel, es okay. altamente infiel, ¿cierto? Okay. Es altamente infiel. ¿Por qué? Porque está buscando como la mejor relación entre lo que yo pongo y lo que me retorno ¿cierto? entonces cuando, tú, cuando a ti te hablan al, al neocortes exclusivamente pues, pues no va a suceder O sea, es cuando una empresa o cuando un producto se, se posiciona en el precio ¿cierto? Sí. entonces yo digo no es que yo soy el precio más barato del mercado usted no va a conseguir nada con el precio que yo estoy ofreciendo pues Ajá. si llega otro con un precio menor pues, pues se te va ¿sí ves? entonces no digamos que si tú quieres establecer relaciones a mediano o largo plazo con, con los clientes eh, hacerlo a través del neocórtex a través de la corteza cerebral pues es es, es, es complejo porque es sumamente difícil. directamente yo lo ataco en, en buenos términos y en, en términos de ventas es a través de los precios si te entendí bien, pues una de las estrategias claras, sí, o sea, es si tú te vas a posicionar a través de precio pues en la medida que llegue alguien con mejor precio que tú pues se va, o sea, se perdió tú, esa estrategia tu, tu cliente hasta se te va. llega, exacto sí, tu cliente se te va, en, en términos de publicidades es cuando a ti te cuando, cuando, por las noches o sea igual el, cuando te hablan al neocortes a ti te quieren hacer sentir inteligente ok o sea, cuando te hablan... halagan sí cuando, tú, cuando te hablan al neocortes te quieren decir ve píllela la cuida en el aire y cuando miramos publicidad el, el, la publicidad que le habla al neocortes es la publicidad que presentan en el, en el prime time por las noches en televisión después de las 8 o 9 de la noche okay. donde te dice una marca de supermercado Mañana, 30% de descuento en carnes frías, ¿cierto? Okay. Sucede mucho, todo el tiempo. Sí, y esos comerciales tú no los vas a ver por la mañana, Ajá. ni al mediodía, tú los ves por la noche. Eso tiene una explicación entonces claro. relacionada con el tema del euroventa. Claro, entonces por la noche, tú estás en tu casa Ajá. y te están diciendo 30% de descuento en carnes frías mañana, a las 8, 9, 10 de la noche tú no te vas a poner a comparar, Ajá. ¿cierto? Diciendo al cerebro, eh, hay una decisión Inteligente, usted mañana va a ir a comprar carnes frías Va a conseguir más barata ya Entonces tú dices Pues voy a ir a comprar carnes frías porque va a comprar Con el 30% de descuento Que ese 30% de descuento sea Más económico que, que No sé, que la tienda donde tradicionalmente Compras, ahí aparece el interrogante grande okay. Pero le están haciendo sentir Al cerebro que que es, un tipo que es un tipo una buena decisión. Claro. Un o sea, si mañana usted va a ir a comprar carne frías, pues hermano, es que en este supermercado está el 30% de descuento. Entonces, en, en publicidad, tú, tú la ves ahí y te están diciendo calidad-precio. Pero cuando hablamos, en el, cuando hablamos de la calidad en el, en el mundo actual, en el mundo de los negocios actual, pues, pues es algo que ya los consumidores están dando por hecho. Okay. O sea, un consumidor de entrada espera que lo que le están ofreciendo sea de muy buena calidad en, en productos, en, en, en productos y en bienes perdón, en bienes o servicios perfecto que es lo que te están ofreciendo, de entrada de buena calidad entonces, posicionarse con el neocórtex es complejo posicionarse con, con, con, con el consciente es complejo porque está sumamente infiel ¿cierto? entonces después de ese neocórtex un poquito más adentro del cerebro está el sistema límbico o el cerebro emocional eso yo lo he escuchado mucho, sin embargo todavía no me queda tan claro, pero sí el, lo escucho mucho el cerebro emocional es eh, puede ser un poco eh, Más Robusto en las mujeres ¿cierto? Tiene una explicación Relacionada con con, con con el sostenimiento de la especie Ese, ese cerebro lo compartimos Con los, con los mamíferos okay. Y pues eh, Cuando revisamos los mamíferos Los mamíferos en los primeros estadios De su vida no pueden sobrevivir Por sí solos, necesitan estar acompañados el ser humano le toma le toma dos años ese acompañamiento. Dicen que un ser humano podría hacer pues, al menos como por su cuenta, buscar comida y, y sobrevivir, entre comillas, a los dos años, ¿cierto? De los mamíferos, el ser humano es el que más es que tiempo más se tiempo toma. Entonces, para que alguien esté dispuesto a cuidar a alguien más, pues tiene que generar una conexión emocional. Entonces, el, el, el cerebro límbico, el sistema límbico, el, el cerebro emocional, pues es el que hace que una mamá, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que lleva, digamos, la crianza de un hijo, uh -huh. los primeros momentos, pues esté dispuesta a darlo todo por ese ser, ¿cierto? Se queda una conexión emocional muy grande y, y, y la recompensa es como ver el bienestar de, de, de esa otra persona, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es compartido con los mamíferos, este ya no es exclusivamente humano y tiene biológicamente la función de generar un vínculo emocional, que permita que la nueva cría sea protegida, cuidada y alimentada sin recibir nada de cambio. Es decir, por ejemplo, teoría, se, yo, lo, yo lo quiero poner, poner como en, en términos de, de, de un seguro, ¿cierto? Uh -huh. Cuando se hablan de los seguros de protección familiar o de vida, digamos que yo podría utilizar mucho ese tipo de, de, de estrategias uh -huh. o de comunicación para que vaya direccionada a lo emocional, ¿verdad? O sea, el lenguaje, mi lenguaje como vendedor, pues aplica para seguros, seguro, aplica para cualquier tipo de... me imagino que producto o servicio, uh -huh. eh, es usar un lenguaje muy emocional. Ahí empezamos a hablar un poco de, de la diferencia entre... El, es una pregunta, ¿verdad? Sí, ahí empezamos, lo que, lo que tú me, me preguntas, ahí empezamos a hablar un poco de la, la diferencia entre el hombre y la mujer la forma que compran, esto no es un absoluto ¿cierto? Okay. no es que todos los hombres sean así o todas las mujeres sean así pero sí se ha encontrado que, que el hombre es en, en, en, respecto a la toma de decisión de, de, de compra puede ser más neocórtex okay. y la mujer ser más límbica okay. más emocional, entonces cuando, cuando estamos hablando de la venta de seguros pues obviamente, de acuerdo al cliente con el que estoy, estás hablando debe haber un énfasis sí. sin embargo todo debe ser transparente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso? O sea, que, que toda la información debe estar disponible. Okay. Que, okay. Que, el, que el cliente, si quiere saber acerca de precios y, y, y cuánto le cuesta y cuáles son esos. Eh, la letra, esos, la letra, esa letra pequeña. Esa letra menudo debe estar disponible. Okay. Y obviamente, pues también la parte, la parte del vínculo okay. emocional, ¿cierto? Entonces, claro, cuando estamos hablando de, de seguros de vida, el argumento muchas veces es: ¿qué, qué pasa con su familia si usted no está? ¿Cierto? están vendiendo alrededor un poco del miedo también que se conecta mucho con lo que te la vez pasada y que te conecta con, con, con el límbico, eh, perdón, con el reptiliano que es el, la base del cerebro que vamos a hablar ahorita pero también te, te, te conecta con, con esos seres queridos esas personas que, que, que son importantes para vos y que, y que, y que están ahí para, para, para ti un saludo, mira, no, aprovecho no un saludo especial para aquí eh, César Redondo, C.M.S.A.S. Uh -huh. gracias por estar presente Danilo Campo, bienvenidos. Késel García, Fernando Miranda, hola para ti también. Bienvenido y qué bueno la gente que está. Nos... Paula, ve hay médicos ahí. Paula, Paula <risa> Valencia, una médica que nos está siguiendo en vivo. Sí, sí. Bienvenida qué bueno que nos estás escuchando. Y por favor, si sí puedes hacer aportes también ahí. Yo, yo hice la aclaración al principio de por la teoría de los tres series. Por supuesto. Y María Edith Bedoya, Alexander López, bienvenidos todos. Y a la gente que está también siguiendo esta transmisión de eh, Academias seguros acerca de los de términos de, de, de neuroventas, ¿cierto? Uh -huh. Empezamos a ver entonces un poco, para la gente que, que apenas se está conectando, eh, veíamos algo de qué es las neuroventas, uh -huh. luego pasamos por, el, digamos que la, la distribución que hacía un científico okay. hace un tiempo atrás de los tres cerebros, ¿cierto? Uh -huh. Que permanentemente están interconectados y tienen que ver mucho con el otro, uno, el uno con el otro, el neocórtex, Sistema límbico, sistema límbico y el reptil. Listo. Okay. Seguimos en el sistema límbico y retomando un poco lo que les decía de, de esa naturaleza del, del sistema límbico, de, de, de que la mamá o cuide, cuide de su cría. Pues ahí hay también algo que se llama la, la neotenia. Neotenia. Neotenia. Y es como, como, como unas características del, del, del, del rostro. Eh, que, que, que las características de los rostros jóvenes en, en general son muy similares, ¿cierto? Y, y cuando digo en general estoy refiriéndome a, a los mamíferos como tal. Uh -huh. el, el, el chimpancé cuando nace o el chimpancé cuando es cachorro, pues la, la, la trompa todavía no se le ha... Cuando es cachorro no, cuando, es, cuando es joven todavía no le ha... La trompa todavía no se ha estirado, el perro tampoco. Nacen con, con, con un rostro con unas características muy similares, muy similares a, a las del ser humano. Y hay, y hay un tema bien interesante que, que biológicamente hace que los seres humanos pintamos ternura, los ojos grandes y la frente grande, ¿cierto? Bueno, Entonces, tengo buena tengo opción. <risa> sí, sí, sí. <risa> tengo buena Las que se benefician, nos beneficiamos de eso. Entonces ojos grandes, frente grande, genera ternura, genera vínculo y genera deseo de protección como tal, okay. ¿cierto? Cuando llevamos ese tema de la neotenia, el principio del cachorro, al tema del consumidor y del mercado, pues encontramos unos ejemplos interesantes que han logrado generar una conexión emocional con sus clientes. Y uno de los más reconocidos pues a, a nivel Colombia es lo que pasaba en los años 80 con el Renault 4, los que son aquí de vieja guardia, Ajá. o los que saben del Renault 4, pues era, ese carro se llamaba el amigo fiel. Entonces... Cuando tú ves ojos grandes, entonces tú ves las farolas del Renault 4, eran redondas, frente grande, el carro era alto y, y, y, el, y el parabrisas era eh, bastante alto, pues generaba una conexión emocional y, y se decía casi que el Renault 4 era un miembro más de la familia, normalmente sí. el Renault 4 es, es, tenía nombre, cierto, era el amigo fiel, se antropomorfizaba al Renault, o sea, se le daba características y, eso, de, y de eso, no es, eso no es de gratis, eso fue un, a partir de un estudio, por supuesto, claro. de la compañía detrás del, del automóvil. sino sí, un amigo muy querido que lo vivo todos los días ahorita que tengo dos hijos que llaman Mickey Mouse, Ajá. ¿sí? entonces Mickey Mouse Ojotes, Prentota, ¿cierto? En, con carros, bueno, el Mini Cooper, unas características similares, el, el Twingo. Y mira, mira que aquí se me va ocurriendo uno, uno de los ejemplos, uh -huh. digamos que particularmente para los amigos agentes de seguros, si ustedes se ponen a, a, digamos que, a observar, sobre todo en Estados Unidos, hay una compañía que tiene un gecko. Es, es una, como una salamandra, ¿cierto? Una salamandra. Es como una salamandra. La salamandra tiene exactamente las características que nuestro experto, Jorge Orrego, pues está escribiendo y eso tiene un porqué. Entonces, ¿Es está el... conectado. Se ha conectado directamente con nuestro sistema límbico. Sí, límbico. O sea, eso tiene un estudio detrás y, y fue... Ay, a los hacedores de seguros no, no le va a gustar mucho esto, pero, pero obviamente cuando tú eres el, el, el dueño de una compañía de seguros, sí. lo más costoso que paga una compañía de seguros son las altas comisiones de sus vendedores uh -huh. porque pues vender un seguro es complejo y para que un vendedor... Quiere vender seguros, pues tiene que tener unas comisiones interesantes para hacerlo. Por supuesto. Entonces Geico decía: o sea, se planteó ese problema: ¿cómo hago para seguir vendiendo seguros, ahorrándome las altas comisiones que tengo que pagarle a mis vendedores de seguros? Y ahí apareció Nazalamandra. la Nazalamandra. Aparece con los ojos grandes, frente amplia. Su frente, amplio. Su, su, su frente, su frente de cita amplia. Y tú en Estados Unidos la encuentras en las principales autopistas, allá, en una valla gigante, necesita seguro para su auto, llámenos, línea de atención al cliente, ta, ta, ta. ta Y es la compañía que más vende seguros para auto en Estados Unidos y si no tiene asesores, no tiene vendedores como tal. Entonces, miren, miren hasta qué punto el tema de, de, de conocer la biología del, del, del ser humano, de conocer un poco más a fondo su cerebro. Pero resulta beneficioso, en okay. ese sentido, ¿cierto? Sí. Bueno. De... Ahí se, se, estaba, se estaba conectando, Dani Galindo, Dani, bienvenida, no te preocupes que este tema va a quedar tanto en Instagram, tú que estás en Instagram, como en Facebook, mm -hmm. va a quedar en nuestros canales, sobre todo en Facebook y en YouTube, para que ustedes, si se perdieron y apenas se están conectando con este tema tan importante y tan interesante que estamos discutiendo con, o bueno, que nos está, digamos que eh, ilustrando mucho más un experto que realmente es Jorge, mm -hmm. eh, pues... Bienvenidos y quédense hasta el final que después de esto van a poder tener también acceso a toda esta información que se las compartimos con mucho amor y con mucho cariño. Si alguien tiene una pregunta, si alguien quiere como, como recibir de pronto consideraciones sobre, sobre algún tema, bienvenidos. Escriben ahí en el chat que aquí, aquí lo estamos revisando constantemente. Perfecto. Entonces hablamos ya de, de ese neocórtex, hablamos del sistema límbico y ya vamos a hablar de la, de la base del cerebro o el cerebro reptiliano. Ok. Que es, compartimos con los reptiles, básicamente, y a nadie de nosotros se nos va a ocurrir nunca maestrar un o ¿no? ¿Cierto? <risa> un cocodrilito, ¿no? <risa> Miremos a ver, me lo llevo para la casa. Entonces, el, el, el cerebro reptiliano es, es la base del cerebro, el, el, es, digamos que si, si lo miramos sobre las funciones principales de cada uno, podríamos decir que el neocórtex piensa, sí. ¿cierto? Que el límbico siente... Y la base del cerebro O el, el, el cerebro reptiliano Actúa okay. O sea, ese actúa, ese no piensa ni siente Solamente actúa El cerebro reptiliano está buscando Básicamente cuatro cosas Seguridad Supervivencia Sexo y superación Repasemos Seguridad, Seguridad supervivencia Sexo y superación Cuatro S Esas son las cuatro S del cerebro reptiliano por eso va, o sea, el cerebro reptiliano no le interesa nada más, y pues su función es... Sí, el que nos ayuda con la supervivencia. Aquí dice ¿no? Ana María, sí. es el que nos ayuda con la, la parte de supervivencia. Su es, es el, que, el, que, el que está pendiente que respiremos, obviamente que los órganos ha hagan su tarea, ¿cierto? Imagínate que no, tuviese que, sí, no que tuviese que ser consciente, no, tengo que soltar los jugos gástricos para poder hacerla, y no, el, el, el reptiliano se, se encarga de esa tarea. Y... Y a, al final es el, el, digamos que el responsable de que como especie sigamos en la ruta. Okay. Y lo ha hecho muy bien. Somos 8 mil millones de seres humanos. Entonces su tarea, bien, su tarea? Su tarea va, va muy bien. Está Ajá. haciendo muy bien su tarea. Entonces ese es el cerrero reptiliano. Y al final dicen que ese es el que manda. Okay, Porque cuando hablamos del proceso de toma de decisiones. Hay un planteamiento que dice que nuestro proceso de toma de decisiones solamente es consciente el 15%, el 85% es inconsciente. Cuando no hablamos de conciencia estamos hablando de la corteza cerebral. Tendría que tendría que mucho que ver con ese con ese reptil, con ese cerebro, o parte reptil de sí, nuestro cerebro. Total, o sea, esos miedos, okay. cierto, esos deseos inconscientes entre comillas, o sea, que son como de especie como tal pues están, están, están ahí, en, en esa parte del cerebro, en el cerebro reptiliano y tienen un poder bastante grande en, en, el, en el tema de la toma de decisiones y, y, y es tan grande que cuando nosotros estamos en peligro el, el, el reptil casi que apaga a los otros cerebros ¿Y, ¿y cómo así que apaga a los otros cerebros? Pues es, toma el mando Sí, es, toma el mando, o sea, cuando, por ejemplo, tú estás en una situación de peligro y tienes que correr, tú corres lo que no corres normalmente te salta lo que no salta normalmente cuando usted está herido y usted tiene que, que salir de una situación donde corre mucho peligro, usted no le duele. Te sale de la situación y ya después, cuando esté todo como en orden, ahí ya, ya, ya empiezan a pasar otras cosas en el cuerpo. Pero es el que hace que, que, que si tú te ves en peligro y, y, y tú puedes llegar a matar, okay. una situación así, así tú dentro del nivel de conciencia dices: no, Yo, no no, llegué, nunca, yo pasaría, nunca lo haría. Nunca lo haría, pero. pero el, pero, pero el reptiliano habla en temas de sexo más o menos igual cierto okay. o sea, bueno, Con esta persona yo nunca tendría sexo Pero cuando, cuando el reptiliano está bajo algunas circunstancias de poder Puede llegar a hacer que esas cosas pasen Entonces es un, digamos que es muy poderoso Relacionarse con él es muy poderoso Pero ese poder mmm, es tan grande Que en muchos casos si no se sabe llevar bien eh, no puede ser muy bien usado en términos de, de, de publicidad o de, o de estrategia de consumo. Me explico. Hay muchas empresas, muchas compañías, y digamos que hubo una ola bastante fuerte, yo diría que en los años 90 que utilizaron el sexo, la sensualidad como argumento de venta, Entonces tú veías, todo tenía que ver con una mujer en vestido de baño, todo tenía que ver con el cuerpo de la mujer y todo eso. La frase muy famosa de que el sexo vende. Sí, que el sexo vende. Pero el sexo es tan potente que sí, efectivamente vende, pero vende sexo. Okay. Entonces, entonces a, a veces poner entonces te presentaban a la, la, la mujer bonita, ¿cierto? Y te presentaban el producto asociado a, a, a la imagen de la mujer bonita. Así es. Pues el producto se perdía al lado de la mujer bonita, ¿cierto? Opacaba. Sí, opacaba lo que vende. Exacto. O sea, se, se pierde. Entonces, cuando, cuando, cuando se utiliza... El reptil, cuando se utiliza el miedo, cuando se utiliza el sexo, la seguridad como para posicionarse para, para el tema de las ventas, pues puede llegar al punto de, de, de finalmente opacar eso que tú estás queriendo vender. Okay. Entonces es sumamente riesgoso, o sea, el, el, el, el miedo es tan poderoso que puede hacer que, que, que, que el producto desaparezca. Puede generar el efecto exacto, contrario. Exacto, y... Entonces, Entonces es... Es delicado, digamos que, que, que si se va a hacer hay que hacerlo muy bien. Nada más, en estos días escuchaba una, una charla de Julian Clark sobre el tema y él, y él en esa charla planteaba el comercial de la campaña de Santos cuando, sí. cuando él estaba en un, en un auditorio con unas mujeres y les decía que si a ustedes les gustaría que su hijo fuera a la guerra, ¿cierto? Ahí estaba hablándole a las mamás a partir del miedo pero encontraron que, que ese comercial en lugar de, de, de que la mamá dijera voy a ir a votar por santos porque yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra, lo que las personas entendían era este mamá ya él a la guerra. Está ¿sí? amenazando. Está amenazando, ¿cierto? Entonces el, el miedo como argumento de ventas eh, puede ser mal tomado en muchos casos. No pero... no filo. Claro, el arma de Entonces él, él se la jugó decir, vamos a aprovechar el tema del miedo y vamos a decirle a las mujeres que voten por mí para que no se lleven a los hijos, pero se encontró con muchas mujeres decían, no, es que este me está es como amenazando, me está diciendo y no voto por él, entonces se me van a enviar mis hijos a la guerra, es un mentiroso, está haciendo trampa. Bueno, entonces la estrategia se vino abajo. Okay. Ese comercial salió, duró, duró más bien poco, pero, pero mira que quedó ahí, en el, en, como en, en la retina o en el cerebro de todos nosotros. Ok, perfecto. Una, una de las cosas muy importantes que, que toda la gente que está conectada con nosotros eh, pues puede hacer y puede aprovechar en este momento. Uh -huh. eh, por favor, si tienen preguntas, dudas, aportes sobre todo, eh, pues háganlo en este momento porque estamos en vivo y en directo uh -huh. precisamente para eso, para que eh, compartamos, para que ustedes pregunten, para que digamos que empecemos a discutir y, y, y generemos un conocimiento a partir de lo que uh -huh. tú nos estás compartiendo, ¿verdad? Entonces... Bueno, es, es un tema muy interesante, Andrés, ¿Sí? eh, que efectivamente, claro, uno ya va, ya va empezando como a ligar. Ah, ok, bueno, directamente ¿Sí? cuando tú dices sexo, sí, uno, los comerciales o, o toda la pauta publicitaria, todo, todo el tema de ventas que tenía que ver con sexo, pues uno se acuerda más fácil de, de, de digamos, que la mujer o el tipo, o bueno, ¿Sí? en, en, en cualquier caso. Eh, que el producto, sí, claro. eso opaca opaca, opaca, opaca. entonces sí, si tú quieres hacer uso del reptil hay que tener mucho cuidado, entonces de, llevándolo un poco al tema de, sí. pues de, de los seguros que, que, que son las personas pues, que nos están escuchando en su mayoría pues mmm, cuando tú llegas a vender un seguro de vida diciéndole a la persona es que usted se va a morir y cuando usted se muera hay que proteger a, a su familia a los suyos, pues es altamente peligroso en, en términos de de que se puede generar un rechazo, ¿sí? ¿cierto? La persona, la persona te va a decir, pero ¿cómo así? O sea, es que esa no es la idea, entonces uno me va a morir, eso va a durar mucho tiempo y, y a mí ese argumento de venta no me sirve, ¿cierto? ¿sí? Entonces, el, el, el vendedor de seguros lo primero que tiene que hacer es escuchar un montón, es escuchar un montón porque, porque el, el tema del, del, del miedo a la muerte... En ningún momento tiene, puede, puede llegar desde el asesor. Sí. O sea, yo como asesor no le puedo decir a mi cliente, usted puede morir, ¿cierto? Okay. No, el cliente en su discurso, cuando tú permites que el cliente hable, en algún momento puede referenciarlo. Y una cosa es que tú le digas a tu cliente, usted se va a morir, es importante que tengo seguro. Otra cosa es que tú le digas a tu cliente, entiendo tu preocupación sobre la posibilidad que me lo manifestaste ahora, que no estés. Y, y, y que quieres que tus hijos estén acompañados o que tengan al menos alguna seguridad económica cuando faltas. Okay. Es diferente. ¿sí o, no? o sea, ya suena distinto. O sea, ya, ya, ya el asesor o el vendedor está diciendo, es que lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. Pero entonces, miren, miren que, el, que el miedo es un argumento de ventas sí. en, en seguros, obviamente, pero... Pero no es el, digamos, que, que no, puede, no, o sea, no, no puede venir de, de afuera. O sea, tú tiene que, el, el, el miedo puede expresarse y, y si tú eres un asesor que escucha, que sabe escuchar muy bien, pues puede encontrar eso fácilmente en el discurso del otro. Y ahí sí lo puedes usar como un argumento de venta Cuando, cuando eh, digamos que tú, tu potencial cliente, en, en el caso de un seguro, ¿cierto? Uh -huh. Todo caso, posibilidad entonces de que, de que efectivamente puede faltar, de que Ay, le puede pasar claro. algo, de que pues, se puede enfermar. Uh -huh. Ahí sí. Ay, Aprovecha esa, esa puerta de entrada. Esa es la puerta de entrada. Entonces hay que ser, un vendedor ante todo tiene que tener, tiene que escuchar muy bien. Tiene uh -huh. que escuchar muy bien porque, porque, porque ahí sí se conecta, ¿cierto? Y, y lo digo personalmente. Uh -huh. a, mí, a mí, por ejemplo, eh, el tema de, de, de, de tener un seguro por la posibilidad de que me va a morir en este momento hoy de mi vida, pues no es una opción, okay. ¿cierto? Entonces, así, si a mí me entran a vender un seguro a partir de ese argumento, pues es, es poco probable que yo, que yo compre un seguro a partir de ahí, ¿cierto? Entonces, es, es un tema de escucha, es un tema de saber leer lo que está buscando su potencial cliente, y, y obviamente pues, que, que la compañía de seguros con la que estés trabajando pues te dé la posibilidad de, de armar casi que paquetes, uh -huh. ¿cierto? Que, de, de, de hacer paquetes a la medida del, del cliente que, que permitan cierta maniobrabilidad de acuerdo con lo, que, con lo que el cliente está buscando. Entonces, mire que, que lo primero en temas de, de neuroventas es saber escuchar, porque es que cuando, cuando yo escucho a mi potencial cliente y, y identifico en su discurso cosas sí. que pueden ser valiosas para lo que yo le estoy vendiendo, pues está ganando un montón. Perfecto. Entonces el tip poderoso después de toda esa introducción de, en términos del cerebro y sus funciones, ¿cierto? Y esa interconexión, uno de los tips súper poderosos es escuchar. Eso hay sí. que escuchar. ¿Qué lo dice Alejandro? Regresar a lo básico, sí. Entonces, eh, cuando, cuando se habla de lo neuro, Alejandro, sí se habla mucho de, digamos que dentro de lo neuro hay, hay, hay varias posibilidades, hay una aplicación de lo neuro que tú puedes hacerlo a partir de fuentes secundarias, ¿cierto? Y otra aplicación que es ya mucho más de, del uso de electrodos y que tú puedas leer realmente qué está pasando en el cerebro en, en tiempo real. Lo que acabas de decir, fuentes secundarias, ¿eso qué es? Digamos que, bueno, fuentes, fuentes secundarias es cuando tú no vas directamente a al, la al, al investigación como tal. O sea, yo no te estoy poniendo acá electrodos y estoy leyendo lo que está diciendo, okay. pero, pero hubo alguien que lo hizo antes y, y, y llegó a esas conclusiones. Entonces... A veces encontramos cosas como tan, tan, tan sencillas como lo que dice Alejandro, a veces es volver a lo básico, es, es, es sentarse en serio, escuchar, es hacer una es, es generar una, una, una relación en donde la empatía para un vendedor, la empatía es fundamental, es esa posibilidad de, de, de, de, de conectar. ¿Cierto? Uh -huh. La empatía es que, que cuando tú estés hablando contigo sientas que, que eres escuchado, que eres comprendido y que tú cuando estás empatizando, pues de, de verdad te pongas ahí como, como en ese lugar del otro. Esta es una, acaban de decir una pregunta, Alejandro, gracias por la pregunta porque creo que también, yo, yo lo había pensado pero no lo uh -huh. había consolidado, dice, ¿existe alguna técnica de influenciar a las personas en temas de PNR o PNL, me imagino yo, que es PNL, programación PNL de, neurolingüística. neurolingüística. ¿Qué tendríamos para decir ahí? Pues mira que, yo no sé si hablar de técnicas, pero, pero un, yo considero que nada más vendedor que la sinceridad. Ajá. O sea, es cuando tú como vendedor llegas al punto de de, de, de, de pronto hasta entrar a reconocer que, que tu compañía de seguros para la que trabajas puede tener unas vainas que, que podrían estar mejor en otra empresa. Pero yo te aseguro, como en de la compañía seguro, es que esto que te estoy ofreciendo en, en este, este paquete específico podríamos ser los mejores. Si tú llegas a ese nivel y tú como mesero llegas a nivel de que tí, tóf, te, te llegas todo el restaurante, llega alguien al restaurante y te pide a ti como mesero una recomendación es sobre la carta, es pues que la recomendación no sea la más costosa. Ajá. Uh -huh sea, la que realmente el, el, el, para el mesero es, es la más valiosa y la que más... Es satisfacer. decir, hablar con sinceridad, con el corazón. Es, lo es, que realmente... Exacto, eso conecta. Y, y a los seres humanos el tema de la sinceridad y que nos hablen con claridad nos conecta mucho. Porque cuando tú generas una relación de confianza con el cliente, pues estás abriendo un camino bastante amplio. Entonces mira que esa relación de confianza, si volvemos otra vez a, a, a lo biológico, pues es la relación de confianza que, que genera la mamá con el hijo. Y estamos hablando del sistema límbico. Estamos sí. hablando del cerebro emocional. Entonces, sí, Alejandro, pues más que técnicas, más que la forma, porque yo conozco técnicas y estoy re rememorando un ejercicio en el que yo estuve hace algunos años con, con mi esposa en Estados Unidos. Estábamos en, en, en, en Miami y entramos a, a un lugar donde te vendían a ti tiempo compartido. El tiempo compartido es que te dicen a ti, ve, eh, ese apartamento es suyo y le hacemos un contrato que es suyo una vez a la, una semana al año. sí. sí y dijimos, pues entremos, porque por escuchar la charla dos horas te daban a ti unos descuentos en algunas cosas en Miami, entonces desde la corteza ¿cierto? desde la corteza cerebral, nosotros entramos a la charla y dijimos, nos dan unos buenos descuentos nos valió una cena 100 dólares la podemos conseguir en 25, entonces entramos a la charla, pero yo sabía que no iba a comprar, entre comillas ¿cierto? Ajá. pues te empiezan a poner una serie de presiones que, que a mi parecer no son, no son, no son adecuadas, es, es entonces yo estaba ahí con la charla, ¿cierto? Entonces el, el, el vendedor, y, y como tratando de conocer un poco quién soy yo y, y, y en, su, en su portafolio de, de ventas tenía fotos de la familia de él, ¿cierto? Entonces como, ah, ahí está mi hija, ¿cierto? O sea, como un poquito fake, un poquito falso el ejercicio de ventas y vos, ¿dónde vivís? Ah, yo, antes, yo en ese momento vivía a New Jersey. hey, ¿os qué te gusta comer, ah, yo tengo un amigo allá que tiene un un restaurante de carnes y, y yo te puedo dar el teléfono para que vayas y conozca Un pacto mira, forzado. Sí, exacto. Entonces, fal o sea, falseando en, en, pues, en buenos términos y con una muy buena intención, pero sí, realmente o sea, se ve falso. ¿eh? Digamos ¿no? es que me estaba vendiendo a mí que, que, que conozco okay. el tema y, y pues que tú tengas, André, las fotos de tu familia en el portafolio de ventas, pues, esa vaina suena como extraño. Es o sea, muy teatro. Claro, claro, exacto. Entonces no se ve auténtico, no sí. se ve auténtico y, y entonces yo estaba ahí ta ta ta y cada vez que alguno de los asesores porque era una sala donde había varias mesas, cinco, cada mesa había un asesor y había una persona que, que estaba intentando comprar, entonces cada vez que alguna persona compraba, llevaban el micrófono, decían, "Bueno, bienvenido nuestro nuevo socio", abrían botella de y todos los que estaban ahí los asesores aplaudían. Yo... Digamos que yo creería que eso de pronto puede funcionar. O sea, en el, en el corto plazo yo podría decir que ese tipo de estrategias de técnicas... Bueno, entonces el vendedor que me estaba vendiendo a mí, el argentino no, lo, no la logró. Entonces llamaron como al, al más más, al jefe, se sentó con nosotros y ya nos ofrecía lo mismo para mitad de precio. Uh -huh. Y al final tampoco lo, lo logró y, y cuando yo me fui, se molestaron mucho con nosotros y, y, y el argentino... De, nos dijo, es que ustedes son colombianos. Yo sabía que ustedes me iban a comprar desde el principio. Entonces, dije, pues, ¿a están, huevón? Y nos gastan tiempo sabiendo que no iban a comprar desde el principio. Pero salimos molestos y en ese ejercicio de la molestia estábamos tan molestos que pasamos por el lugar donde nos daban los descuentos. y a ir derecho hasta que ahí vuelve la corteza y dijo, venga, venga, venga. venga. Se me metió aquí dos horas por los descuentos. Fuimos por los descuentos y hicimos la compra. Entonces, mira que, que, que, que la, la. La verdad, dice, lo, Andrés lo dice, dice, entonces la verdad genera confianza y la confianza incrementa las probabilidades de venta, no Exacto. es una técnica, es algo es es, es algo es, o sea, biológico. Va, va biológico, vaya usted auténtico, vaya usted de su ser, crea lo que está vendiendo, ¿cierto? conózcalo y créale, si usted lo que está vendiendo usted no le cree, pues Andrés eso se nota, si usted no cree lo que está vendiendo eso se nota, ¿sí? Yo que trabajo el tema de orientación vocacional, pues si yo no creo que la vocación es algo importante para la vida, pues eso no se nota. Eso se nota sí. ¿sí? Pues yo creo en eso, yo creo que uno tiene que hacer ese ejercicio de encontrarse y, y conectarse con, con lo que le gusta hacer y, y a partir de eso hacer tu vida. Entonces es, es la autenticidad, es, es, es la sinceridad, es mostrarse tal y como eres. Y sí, de pronto sí, o sea, no, lo de las fotos me pareció molesto, pero si tú estás hablando con tu cliente y tu cliente te dice tengo un hijo de dos años y yo tengo un hijo de dos años ¡ay! y pues empecemos a hablar de eso, ¿cierto? Okay. o sea, puntos de encuentro reales no forzados, ¿cierto? no como un, como un ejercicio que tú tienes planificado antes de llegar sino que estás dispuesto, abierto para para asesorarla evidentemente Entonces, ¿no? hay que tener las cosas claras pues desde la, hablando desde la planificación todo Así mi portafolio y bueno todo, a, hacia dónde quiero llegar pero que la conversación y, y que la entrada en calor, entre comillas, ¿cierto? O en confianza, sea, sea un tema más fluido y más natural. Eso, eso, eso genera muy buena conexión sí. con, con mi biología y con mi... Total, con o sea, mi que, que, que, que el cliente sienta que, que, si, que si al final te dice que no, no pasa nada. No pasa nada. Eso es un... te aseguro que si el cliente hoy te dijo que no, no pasa nada. Si ese mismo cliente en tres meses, seis meses, un año está pensando en la posibilidad de adquirir un seguro, este pues te busca, te lo aseguro. Entonces tenemos que pensar las ventas más allá de la inmediatez. De, y, y yo sé que a veces es duro porque hay unos cumplimientos, ¿eh? ¿Y Entonces hay, hay, hay unas metas mensuales que, que, que requieren que usted venda tanto al mes y a veces, y también lo vimos y recuerdo también una situación de mi hermano hace algunos días que estaba buscando un, un préstamo para comprar automóvil. Y, el, los, y como que el, el último el, el penúltimo día de septiembre lo llamaron eh, Juan David, usted va a tomar el crédito mire que es que hay plazo hasta mañana ¿cierto? y el plazo hasta mañana no era para mi hermano sino para, pues, para cumplir con la meta del mes, entonces al final mi hermano no toma el crédito ¿sí? o sea, se, se, se perdió esa posibilidad entonces, entonces muchas veces es, es, es, es generar confianza es okay. generar confianza y a veces generar confianza toma tiempo uh -huh. Pero, pero cuando usted habla de la sinceridad les, te aseguro que toma mucho menos tiempo entonces el, el, el ser humano funciona así el ser okay. humano le, le gusta establecer relaciones de confianza le gusta la posibilidad de poderse abrir y que sean sinceros y al mismo tiempo ser sinceros y, y conectarse somos, somos nosotros, entonces mira que estamos hablando de neuroventas, estamos hablando básicamente de las emociones De las emociones. De las emociones. Okay. Uno, sí, uno pensaría pues que el tema de la escucha es algo, pues, cotidiano, pero a veces, uh -huh. a veces no es tan consciente. Uh -huh. Y además en el afán, de, de lo que tú decías, uh -huh. en el afán de un vendedor, es pues vender, pues no escucha. No escucha. Y, y, y, y en la escucha están las, las situaciones. Y el cliente se da cuenta cuando lo están escuchando no. ¿Cierto? Porque es que... Cuando el, el cliente da pistas, siempre el cliente te da a ti pistas, y, y si te dijo algo y tú, y tú lo preguntas después de, del cliente haberte lo ha dicho, pues se da cuenta que no lo estás escuchando. Entonces, sí toca, toca desarmarse un poco y, y, y el vendedor no es el, no es el más astuto. Y otra vez les estoy diciendo, bueno, usted quiere algo a corto plazo, una relación a corto plazo, pero pues yo les diría que en el ejercicio que les escuté ahorita, en donde me estaban vendiendo el tiempo compartido, seguramente a corto plazo lograron vender. Ajá. Uh -huh. Pero te aseguro y, y lo he escuchado además de una persona que ha comprado esos tiempos compartidos que, que se les generó una molestia inmensa después con el tema. Que se sintieron presionados porque sintieron que no les dijeron toda la situación porque les dijeron tienes que tomar una decisión aquí, ahora y ya. Uh -huh. Y al final no, no, no tomaron la decisión adecuada. Entonces hay que saber escuchar al cliente, hay que saber esperarlo. Hay que hacer obviamente seguimiento, ¿cierto? El seguimiento también hay que mirar de acuerdo al cliente cómo se hace, ¿cierto? A mí, a mí por ejemplo, que cuando yo llego a un almacén de ropa, a la entrada me esté esperando una persona diciéndome qué le puedo ayudar, venga, yo lo acompaño, me parece sumamente molesto. Pero hay personas que de pronto no lo es tanto y, y, y de pronto hablamos otra vez hombre-mujer. Ok, sí. ¿y cómo identificar ahí, Andrés, que, que tocas uno de los temas que, que a mí, digamos, que me inquieta? Uh -huh. Es el tema de, ok. Las neuroventas, bueno, o, o el tema de las ventas, ¿cierto? Uh -huh. Conectada con, con, con esta ciencia. Uh -huh. eh, ¿Uno cómo hace para identificar o, o, los tipos de clientes? O sea, digamos que... Pues, digamos, otra vez, hay, hay muchas singularidades. Cada persona tiene, tiene su singularidad, pero, pero digamos que uno el, el, hay un riesgo menor de equivocarse cuando conocemos la diferenciación entre hombre y mujer. La mujer puede disfrutar más y puede... Eh, buscar más una asesoría personalizada. Okay. Al hombre no le gusta, entrar, entrar. o sea, no estoy queriendo que todos, entonces yo como vendedor en una tienda, lo que te tengo que decir, Andrés, bienvenido, aquí estoy para ayudarlo, si, si tiene alguna duda, si quiere preguntarme algo, o si no, que se acerque y me guste. Vaya okay. Vayan por toda la tienda. Cuando yo siento que alguien me dice, venga, lo compáñenme, le puedo colaborar, me siento muy incómodo, como que me está diciendo que tengo que comprar algo, sí, sí. o de pronto está pensando que yo me voy a llevar algo de la tienda, no sé, A mí me genera mucha incomodidad, pero Podríamos decir que a veces a las mujeres sí que se interesa mucho la, la asesoría personalizada, pero eso como lo rompes ahí, como respondiendo a tu pregunta, pues con ese saludo. Sí. Bienvenido a la tienda, estamos para servirle si me necesita o va a estar aquí cerca a usted. Okay. Ahí ya, ya le estás diciendo, aquí estoy si me necesita y si no me necesita, pues tranquilo, bien puede hacer por la tienda sin problema, ¿cierto? Como co cosas así por el estilo, o sea estoy disponible. Entonces, preguntarle al, a, al cliente, ¿cierto? De, yo me voy a comunicar con usted para ver qué ha pensado. ¿Cómo le gustaría que lo contacte? ¿Le mando un correo electrónico? Eh, ¿A través de WhatsApp? Ajá. ¿O quiere una llamada telefónica? Yo ahorita en este, en este mundo digital, digital soy más de conversación escrita. Okay. Por ejemplo, ese es mi estilo. Ajá. Seguramente hay un, unas personas que prefieren la llamada telefónica. Seguramente hay unas personas que prefieren el audio en WhatsApp. Entonces es importante como, como reconocer y, y, y, y preguntarle al cliente, pues, pues yo le voy a llamar a usted o me voy a contactar con usted dentro de X tiempo para preguntarle con, ¿qué, qué piensa si finalmente lo va a adquirir con nosotros o, o si no, o si quiere dar una posibilidad. ¿Cómo quiere que lo contacte? Es decir, las tanto la escucha como las preguntas de ahí sí, digamos uh -huh. que las preguntas nos van dando esas pistas uh -huh. y, y depende de lo que yo te diga, no, llámame. Ah, ok, este, este tipo de cliente de pronto es un poco más auditivo porque yeah. quiere escucharme, porque... Entonces, ese es uno de los temas también como tips. ¿cierto? Exacto, y las mujeres son mucho más auditivas que los hombres, otra Ajá. vez, en, en general, ¿cierto? Entonces, uh -huh. de pronto una mujer se facilita más por ahí, de pronto con el hombre no tanto, ¿cierto? Entonces, mira que, que es... Casi que cada cliente quiere plantear una estrategia a la medida entre comillas, pero pero sí podemos hacer uso de de la biología y del conocimiento que se tiene acerca de del cerebro y de la forma como tomamos decisiones pues para para para plantear un camino okay. cierto para plantear un camino eh, no en términos de seguro pues también saber con qué cuento, con qué tiempo se, se se cuenta cierto si tu cliente te dice tengo 10 minutos para escucharlo es diferente a tener una cita en una hora para que conversemos, ¿cierto? Uh -huh. entonces, es muy limitado. Obviamente, pues, uno no... Ah, ¿tiene 10 minutos? Ah, no, no, es que no me sirve sino una hora, ¿no? O sea, como, como vendedor, pues, hay que adaptarse a la disponibilidad que a ti te dé tu, tu potencial cliente, pero, pero casi que la, experti, la, la experiencia hace que, que, te, que te puedas volver experto, okay. en muchos casos. Entonces, no es una vaina que, que surgió de un día para otro, pero es un ejercicio que hay que ir haciendo y en algunas seguros de herramientas y en algunas otras okay. ¿no? como yo sé que esto es un tema que quedaría bastante quedaría muchísimo para, para hablar realmente como para que ir digamos que cerrando esta, esta parte de, de, de nuestro encuentro de acá en Microsoft seguros que digamos que qué nos aconsejas andrés tú como experto hacer para para digamos que para sacar mayor provecho de, de esta pues, de esta herramienta de esta ciencia si, si así lo puedo llamar, ¿cierto? O, ¿Qué leer o qué ver o qué hacer? ¿Cómo, que, cómo me entreno yo para, para sacarle mayor provecho a esta pues, este temática que es las neuro, neuroventas? Uh -huh. el, el, el primer ejercicio es la, la, la preparación personal y la preparación personal va pues, como, como en dos vías. La, la primera vía es, tienes que conocer tu, tu producto, ¿cierto? Conocerlo muy bien, estar capacitado para resolver dudas relacionadas con tu producto y si obviamente se te genera una inquietud nueva en la relación con el cliente, pues al menos saber a dónde llamar, ¿cierto? Cómo, cómo, cómo, cómo tratar de resolver esa, esa situación. Y, y otra es el ejercicio del ser, de Ajá. la persona. Otra vez, porque es, que, porque es que las relaciones auténticas o las relaciones sinceras no es algo de, de actuación. Okay. O sea, no es que tú, ah no, es que con Andrés me va a presentar así como si cero. No, eso, eso, eso va conectado con tu ser, o sea, con, okay. con, con, con lo que tú eres y con tus convicciones. Entonces un ejercicio aquí, Ana María nos dice PNL y coaching. Digamos que sí, en el, en el mercado hay muchas, muchas opciones para trabajar eso, pero sí es mucho de, de ese tema del ser y de, de, o sea, yo qué estoy buscando con esto, ¿Cómo, cómo este trabajo que estoy haciendo se conecta con mis ideales de vida. Cómo yo realmente le creo a los seguros que estoy vendiendo, ¿cierto? Uh -huh. O sea, cómo yo realmente creo que esto sí es beneficioso, que esto puede ser bueno para la gente. Y ahí ya vas un paso adelante. Es decir, sí, el conocimiento de lo que hago, de mi labor, de, de, uh -huh. de mis servicios, de mis productos, ¿cierto? Digamos de lo que estoy tratando de colocar en manos del cliente, pero eso conectado como a la convicción, a la empatía y al amor uh -huh. que yo sienta uh -huh. por... Por eso mismo, por eso que, por eso ¿Por mismo eso? que estoy haciendo, o sea, es como de, con la conexión desde de, de la corteza, desde okay. conocimiento, pero también desde la emotividad, okay. de, desde, venga, es que yo esto le creo, o sea, tú, es que yo estoy diciendo, Andrés, y, y, y así es como tú vendes, o, o si no mira, o sea, tú entras y miras ahorita, cuando, tú, cuando ya uno va a buscar un restaurante, uno entra a aplicaciones o a páginas como TripAdvisor, y a ti te pueden hablar espectacular el, el dueño del restaurante, te pueden hablar espectacular del restaurante, pero te interesan los comentarios de la gente que va allá. O sea, los reviews. Los Ajá. reviews. O sea, tú estás es, es, es pendiente de eso. ¿Por qué? Pues porque eso a ti te genera confianza. Otra forma de generar confianza. El, el, el que, que otros clientes cuenten, cuenten cómo ha sido su experiencia con, con, con usted. Entonces, eso es como lo primero. Y obviamente, pues ahorita una serie de... De cursos, algunos me parecen interesantes, otros no les creo mucho, ¿cierto? De coaching, de, de PNL, en neuroventas, ahorita Jürgen Clarí, que es, es, es así, ha tenido mucha fuerza. no, no sí. ha hecho un ejercicio de transformación en su vida interesante. Me ha gustado porque, porque ya se está planteando todo ese tema desde el ser. ¿cierto? Todos estado en su escuela, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo los vengo siguiendo hace años, desde, desde, desde que estaba incluso en Bogotá con, con su tema de neuromarketing. Y su transformación respecto al, al, al, al tema de, de una situación que él vivió en su vida con su hija, en donde empezó a ser muy crítico del ejercicio de la educación y se ha planteado muchas cosas desde ahí. Entonces, temas como de ética, ¿cierto? Dice, él, él trabaja marketing político y él dice, pero pues que yo antes de, de hacer una campaña de, de marketing político a un candidato, pues tengo que conocer quién es la persona, ¿sí? porque es que Porque es que yo tengo que ir en congruencia con lo que quiero y con lo que pienso. Entonces... Eh, Jorgen tiene unas, unas conferencias interesantes a través de YouTube uno las puede buscar o por vía lab también, también he encontrado que tiene cosas muy buenas pero es otro, sobre todo ese ejercicio personal o sea es no, no, el cuento no es de tomarse la poción mágica de, de ir a este curso y este curso a ti te a, sino que es un ejercicio del ser y ese ejercicio del ser digamos que que produce para las ventas pero produce para la vida y para las relaciones como tal. entonces es sí aporta a mi vida integral, a mi ser integral. Total. O sea, y si tú estás integral, tú... hay gente que uno de verdad la conoce, se en la encuentra ahí y uno dice, este chino. ¿verdad? Es? Se, se, se, nota, nota. Se, se nota. Se, se nota. Se Exacto. nota quién está, de verdad, conectado con todas sus claro. esferas como, como ser y como profesional. Uh -huh. Eso se nota. Se nota. Y, y, y a veces estar conectado y la mayoría del tiempo es estar intentando conectarse. Porque okay. finalmente en el ser humano la búsqueda es Insaciable. Esencial. Por supuesto, ahí están amigos, mil gracias por estar, digamos que conectados con nosotros todo este tiempo, eh, bueno, por sus aportes y, y, y digamos que por, también como por lo que eh, nos preguntaron, uh -huh. muchas gracias, de todas maneras este, este video, tanto para la gente que está en Instagram, como para aquellos que nos están siguiendo eh, en vivo a través de Facebook, uh, Facebook Live, ¿cierto?, eh, pues mil gracias y si se acabaron de conectar. No, digamos que no, no, no se preocupen que esto va a quedar de una vez publicado en vivo eh, a través de, de nuestro canal de, de Facebook y también eh, posteriormente en, en YouTube. Bueno, Andrés, digamos que algo que, que les quieras agregar a, a, a los espectadores en este momento, pues ya para despedirse y para que ellos se vayan muy contentos y obviamente con, con inquietudes para su casa. De, de empezar a trabajar ese tema ¿cierto? y a trabajar en sí mismos. Pues espero que les haya quedado al menos alguna inquietud. Entonces, digamos que mi, mi, mi objetivo con esta charla era inquietarlos frente al tema, inquietarlos frente, frente a la revisión de lo que hacen, de, de cómo lo están haciendo y empezar a tomar medidas a partir de eso. Estoy a su disposición. Si me quieren contactar a través de, de Andrés. Pueden contactarme o a través de, del Facebook. Pues, o exacto, puedes, puedes colocar ahí una vez. Eh, en, en vivo en este momento, Andrés les va a escribir eh, su correo electrónico, me imagino, ¿verdad? O bueno, los datos que, que tú quieras compartir ahí en, en directo en este momento para la gente que, que tenga algunas dudas, que obviamente... Bueno, aquí quedaron seguramente muchas dudas y muchas inquietudes y sobre todo ganas de, de seguir aprendiendo eh, con relación a este tema. Bueno, Andrés, bueno. a ti mil gracias, hermano. Usted, esto es de verdad con mucho amor. Eh, esto es un tema que... Que, que hemos venido eh, conectando con Andrés desde tiempo atrás. Él es un profesional formado en esto. Eh, su base, digamos que de conocimiento es desde la psicología y a partir de allí empezó a desarrollar otras cosas. Fue algo que no contamos al principio, uh -huh. pero finalmente, ustedes lo ven en la pauta publicitaria, es, es un profesional íntegro que actualmente se dedica a, a ese tema de acompañamiento, ¿verdad? Ahí estamos en eso. Ahí estamos en bien, ese bien. tema. Mil gracias a ustedes. Esto es Academias de Seguros. Hoy es viernes 10 de noviembre, cierto, de noviembre. Eh, para que lo recuerden allí, pendientes de todas nuestras redes porque cerrando este año y ahí por eso tenemos aquí arriba, bueno aquí dice, aquí arriba, arriba, bueno acá al otro lado se me perdió, allá, sí, bueno aquí, allá arriba, dice cierra con todo el 2017 porque estamos a, un, a menos de dos meses ya, ya, casi mes y medio de que se acaba este año Andrés. Ya, esto se acabó. Se, se acabó y, y hay que empezar a cerrar con todo, no solamente en términos de ventas, de cumplimiento de, bueno, de números de, de todo esto, sino que en términos de, de quién soy yo y, y cómo crecí como persona y como profesional este año, a mí me gusta mucho ese tema y, y ese tema y, y a veces lo que plantea ahorita que a veces el tema de usted es el mejor a veces si no seas el primero, pues uno puede ser el cuarto o el tercero y, y también está bien, o sea, es, es, es intentarlo. Entonces, a mí, a mí a veces los procesos de coaching me, me, me, me molestan un poco por, por, por, por, por las exigencias y por algunos ideales que se venden relacionados con que usted tiene que poder, pues. No, o sea, yo, yo, yo soy de los que reconozco que a veces hay cosas con las que uno no puede, hermano, y hay que reconocerlo, pero, pero con las que puede, pues va con todo. Okay. Con toda eso hay que hacerlo y eso es lo que viene. Para Así que con todo, pues vamos a cerrar este año y para eso tenemos espacios como estos y profesionales eh, como, como lo es Jorge, en este caso Jorge Andrés. Eh, bueno, mil gracias a ustedes, a la gente que está en Instagram, mil gracias por, por quedarse con nosotros. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. En la próxima semana, seguramente vamos a ver jueves a las 4 de la tarde. Les vamos a estar informando por todos nuestros canales y mil gracias, esto es Academia Obseguros. síganos, hablen, hablen de Sobseguros, hablen de, esta, de Jorge, contacten a Jorge, ahí les acaba, les acaba de dejar eh, correo, la, sí. la información, el correo por, por Facebook, y bueno, estamos en Instagram, en YouTube, en, eh, bueno, en, digamos que en muchos canales, chao, chao amigos de Instagram, chao amigos de Facebook, nos vemos hasta la próxima oportunidad, con mucho amor, esto es Academia de hasta luego.